¿verdad? ¿estamos en febrero? ya no sé ni en qué mes estamos ah no, el 14 de marzo creo que lo cambió sí, justo el 14 de marzo marzo, sí O sea, es que en el mismo comunicado dice que en la semana del 7 al 11 de marzo se realizarán algunas actividades presenciales no curriculares de acuerdo con el programa sí. que se publicará próximamente. Sí. Pero, Pero como 8 y 9, pues es paro, pues tampoco va a haber muchas actividades no curriculares, digo. Pues ya, que se le hace? No, pues sí, empezamos, así empezamos. Sí, entonces el miércoles no va a haber clase, porque hay paro oficial. Hola, buen día. Esperamos, hay 10, ¿no? Bueno, yo creo que empezamos. Esto, lo que vamos a ver ahora, el, el, lo que estuvimos viendo fue el método de conservación de la energía en una dimensión. Y lo que pedíamos era que la fuerza dependiera de la posición. Entonces, vamos a generalizar el problema de, de conservación de la energía a tres dimensiones. Entonces, yo tengo, por segunda ley de Newton, una fuerza que depende de la posición, o sea, de R, y esto es la masa por la derivada de la velocidad. Eh, como ahora lo que tengo es un vector, no como en el caso de una dimensión que lo que tenía era la posición nada más, entonces lo que voy a hacer es multiplicar escalarmente por la velocidad. Entonces, de este lado voy a tener mb punto en punto con el vector b, igual a f de r en punto con el vector b. De este lado lo que tengo es la derivada respecto del tiempo de un medio de m... B, B punto. Yo derivo esto, me va a quedar el M, B punto, punto B. Y esto es lo mismo que la derivada respecto del tiempo de un medio de mb cuadrado. Que es la derivada de la energía cinética respecto del tiempo. Y de este lado tengo la fuerza F, punto R en punto con, la, con, con B, que es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, lo que tengo es que la diferencial de la energía cinética va a ser FDR, o sea, la fuerza que yo tengo externa a mi cuerpo, en punto con DR. Y esto es lo que yo les comentaba: que en el caso de dos o de tres dimensiones, no necesariamente es una diferencial exacta. Y entonces, es a lo que se le llama un fafiano. Entonces, lo que tengo de este lado, si integro, va a ser la energía cinética. En 2, o sea, en el punto 2, menos la energía cinética en el punto 1, va a ser igual a la integral entre R1 y R2 de FDR de diferencial de R. Entonces, eh, como la fuerza depende solo de la posición, ¿verdad? entonces voy a tratar de hacer esta integral. Entonces tengo que T2 menos T1 va a ser igual a la integral entre R1 y R2 de FDR de punto diferencial de R. Como lo que tengo es un producto escalar, entonces voy a tener la integral entre R1 y R2, y f va a depender de tres componentes, f de x, f de y y f de z, las cuales dependen del, de x, de y y de z. Entonces, f de, f de r punto dr me va a quedar f de x, de x y z, de x más f de y de x y z, de y, más f de z de x y z, de z, ¿no? Entonces, esta es la integral que voy a tener que resolver. Entonces, en una dimensión, yo vi que con que la fuerza dependiera de la posición, yo diría que la fuerza es conservativa, y entonces lo único que me importa es, ya sé que la única manera entre irme entre el punto r1 y el punto r2 en una dimensión era a lo largo de una recta. En este caso ya no es tan sencillo. Entonces pensemos que estoy en dos dimensiones y que tengo una i que depende de x y y, ¿no? Entonces i de x y, y es la integral de m de x y de x más n x y de y. Pensemos que la, que la función m de x y es y cuadrado y que n que también es función de x y es x por y. Y lo que quiero calcular es eh, eh, la, la integral esta, la I de x y y, entre los puntos 0, 0 y 1, 1. Entonces, vamos a tratar de ver. Yo me puedo ir entre, los, entre el punto 0, 0. Imagínense, tengo aquí mi, mis ejes coordenados, y y x, y me quiero ir entre el punto 0, 0 y el punto 1, 1, esto para calcular la integral. Y me puedo ir, pues me puedo ir por una recta, me puedo ir por una parábola, me puedo ir por una elipse, me puedo ir como yo quiera. Entonces, vamos a pensar que me voy a ir por una recta entre el punto 0, 0 y el 1, 1 para calcular esta integral. Primero por una recta. Eso quiere decir que si me voy por una recta, y es igual a x. Entonces, diferencial de y va a ser lo mismo que diferencial de x. Y por lo tanto, si yo tenía aquí M que dependía de X y Y era Y cuadrada y N que dependía de X y Y era X por Y, esto lo puedo escribir como la integral entre 0 y 1 de X cuadrada de X más X cuadrada de X. O sea, la integral entre 0 y 1 de 2X cuadrada de X. Esto me va a dar, si integro, bueno, me va a sacar el 2, y la integral de x cuadrada es x cúbica entre 3, evaluado entre 0 y 1, es 2 tercios. Esto sería lo mismo que 10 quinceavos. Ahora pensemos que me voy a ir entre el 0 y el 1 por esta parábola. Si me voy entre el 0 y el 1 por la parábola, lo que quiere decir es que y va a ser x cuadrada. Entonces diferencial de y va a ser 2x de x. Entonces, si quiero calcular la integral entre 0 y 1, me va a quedar x cuarta de x más 2x cuarta de x, o sea, la integral entre 0 y 1 de 3x cuarta de x. Saco el 3 de aquí, aquí es un 3, 3 quintos de 3, 3, y la integral de x cuarta es x quinta entre 5. Entonces, 3. Y esto me va a dar entre 0 y 1, me va a dar 3 quintos, que es 9 quinceavos. Entonces, si me voy entre el punto 0 y 1 por una recta, me va a dar 10 quinceavos. Si me voy por el punto entre 0 y 1 por una palabra, me va a dar 9 quinceavos. O sea, va a depender de la trayectoria que yo escoja, cosa que no me pasaba en el caso de, de que estaba en una dimensión, porque la única manera de irme entre un punto y otro es por una recta. ¿no? Entonces, lo que tengo, yo sé que... F de punto de R es menos D, la diferencial del potencial de R. Entonces, lo que voy a tener aquí es que T2 menos T1 es la integral entre R1 y R2 de F de R punto de R, o sea, es menos la integral entre R1 y R2 de la diferencial de B de R, o sea, B calculada en R1 menos B calculada en R2. O sea, T2 más B2 va a ser igual a T1 más B1. Y entonces, en general, yo voy a tener que la energía va a ser T más B, donde la B es la energía potencial, que es menos la integral de F de R. ¿no? Entonces, si pienso en tres dimensiones, F de R punto de R, pues es la, la componente de la fuerza en X de X, más la componente de la fuerza en Y de Y, más la componente de la fuerza en Z de Z. Y eso quiere decir que la diferencial del potencial que depende de X, Y y Z va a ser la parcial de B respecto de X de X, más la parcial de B respecto de Y de Y, más la parcial de B respecto de Z de Z. Lo cual quiere decir que entonces, y aquí, aquí me falta un menos, menos, menos y menos. Eso quiere decir que F de X tiene que ser menos diferencial de B respecto de X. F de Y tiene que ser menos diferencial de B respecto de Y. Y F de Z es menos diferencial de B respecto de Z. ¿no? Entonces tengo que la componente en X tiene que valer menos la parcial del potencial respecto de X. La componente en Y debe de valer menos la parcial de B respecto de Y. Y la componente en Z debe ser menos la parcial del potencial respecto de Z. Eso es lo que quiere decir que entonces la fuerza que depende de la posición va a ser menos el gradiente del potencial, el gradiente de BDR. Y entonces yo puedo decir que esta fuerza es conservativa porque depende solo de la, posi la posición. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué condición debe de satisfacer el potencial ...para que se cumpla que f de x es menos la parcial de b respecto de x... ...f de y es menos la parcial de b respecto de y... ...y f de z es menos la parcial de b respecto de z. Voy a calcular la parcial de f de x respecto de y... ...y voy a calcular la parcial de f de y respecto de x. Si yo calculo la parcial de b... De, ...digo, la parcial de f de x respecto de, e, de y, me va a quedar parcial de f de x respecto de y, pues va a ser menos la segunda parcial del potencial respecto de y y respecto de x. Y si ahora calculo la parcial de la componente en y respecto de x de la fuerza, esto me va a dar menos la segunda parcial del potencial respecto de x y respecto de y. Y estas dos pues son iguales. Entonces, la parcial de la componente en X de la fuerza respecto de Y, tiene que ser igual a la parcial de la componente de la fuerza en Y respecto de X. Si hago lo mismo para todas, ¿no? O sea, calculo F de X respecto de Z y F de Z respecto de X. Si calculo F de Y respecto de Z y F de Z respecto de Y, o pues sea lo que llego es que la parcial de la componente en X respecto de Y, tiene que ser lo mismo que la parcial de la componente de la fuerza en Y respecto de X, que la parcial de la componente de la fuerza en X respecto de Z, tiene que ser lo mismo que la parcial de la componente de Z respecto de X de la fuerza, que la parcial de la componente de la fuerza en Y respecto de Z, tiene que ser lo mismo que la parcial de la componente de la fuerza en Z respecto de Y, ¿no? Y esta, pues, es la condición para que la fuerza sea conservativa en tres dimensiones. Entonces, no solo tengo que pedir que sea, que dependa de la posición en tres dimensiones, sino que se cumpla que estas parciales son iguales. ¿no? Entonces, pensemos en un ejemplo. Pensemos que F de X es 2X más Y y que F de Y es 3X. Lo que me está diciendo es que la parcial de f de x respecto de y tiene que ser lo mismo que la parcial de f de y respecto de x. Entonces, tengo la parcial de f de x respecto de y, pues en este caso es 1, porque aquí tengo x. Y la parcial de f de y respecto de x es 3. Entonces, quiere decir que esta fuerza no es conservativa, porque no se cumple que la parcial de la componente en x respecto de y sea la la parcial de la componente de la fuerza respecto de X, aunque la fuerza depende solo de la posición. ¿Qué quiere decir estas tres ecuaciones que yo tengo aquí? Yo estas tres ecuaciones las puedo escribir como un determinante. Si se dan cuenta, si yo escribo y... Y jk. Aquí pongo parcial respecto de x. Aquí pongo parcial respecto de y. Aquí pongo parcial respecto de z. De las componentes de la fuerza fx, fy y fz, lo que tengo es, fíjense, la parcial de f de y respecto de x menos la parcial de f de x respecto de y. ¿no? Aquí tengo, si escojo esta, la parcial de f de z respecto de x menos la parcial de f de y respecto de z, y así. Eso querría decir, para que se cumplan las tres ecuaciones que tengo ahí arriba, que este determinante tiene que valer cero. ¿Y qué es este determinante? Pues es el rotacional de la fuerza. Entonces, para que la fuerza en tres dimensiones sea conservativa, o sea, que yo pueda utilizar esto la conservación de la energía, no solo tengo que pedir que la fuerza dependa de la posición, sino tengo que pedir que el rotacional de la fuerza valga cero. ¿no? Otra, bueno, o, ver, o verlo de otra manera, ¿no? Ahí se puede decir que la fuerza es irrotacional. Si yo tengo el punto 1 y el punto 2 y me voy primero por la trayectoria entre 1 y 2 por A y luego me regreso por B, pues lo que tendría que pedir es que la integral de A por A de R1 R2 de F de R punto de R sea igualita a la integral sobre B de R1 R2 de F de R, ¿no? ¿Eso qué querría decir? Que la integral cerrada de la fuerza que depende de la posición en punto con DR es de A, si me voy por A. De R1, R2, FDR punto DR, de, de R2 a, R, a de R1, R, me regreso de R2 a R1 de FDR de DR, de de R, sería como ponerle un menos aquí, entonces tendría la integral entre R1 y R2 de FDR de DR, de menos la integral de R1, R2 de FDR de DR de tendría que valer cero, o sea, que la integral cerrada de la fuerza en punto con la diferencial de R tendría que valer cero. O sea que la trayectoria tendría que calcular lo mismo por un lado y por otro. Entonces, eh, ya me di cuenta que se puede pedir esto para las eh, para que una fuerza sea conservativa. En una dimensión lo único que tengo que pedirles es que dependa de la posición. Pero en el caso en el que en el que estoy en tres dimensiones, lo primero que tengo que pedirle es que el rotacional de la fuerza valga cero. Entonces, hasta ahora hemos visto dos leyes de conservación, ¿no? La conservación del ímpetu, ¿no? Que ocurre cuando la fuerza total que siente el cuerpo es cero, o sea, porque tengo fuerza es igual a masa por aceleración, la aceleración es de punto, eso quería decir que la, el ímpetu tiene que que, el, que, el, que si la fuerza vale cero, tengo que m por a, tiene que ser cero, o sea que b punto, tiene que ser cero, y eso lo que me está diciendo es que la masa por la posición, por la velocidad, tiene que ser una constante. Y la conservación de la energía, y la conservación de la energía ocurre cuando el rotacional de la fuerza es cero, que es lo que acabamos de ver, o cuando la integral de la fuerza en punto con DR me da cero. La integral cerrada. O sea, que es lo mismo irme por una trayectoria que irme por otra. Vamos a ver otra conservación. Pensemos que yo estoy en tres dimensiones. Entonces, tengo X, Y y Z. Tengo el vector de posición de la partícula R y la partícula lleva un ímpetu o una cantidad de movimiento P. Entonces, yo sé que L es R cruz P, que es el producto vectorial de la distancia por el ímpetu. Y esto es a lo que se le llama el, el momento del vector P, ¿no? Porque me está diciendo cuál es el, el ¿cómo se llama? El, el, el producto eh, vectorial de R y de P. Entonces, y este pues va a ser un, un momento cinético y a este es al que se le llama... L, ya se, hay algunos libros que le llaman vértigo, otros libros le llaman momento angular. Vamos a definir ahora un momento dinámico. Ahora tengo que la torca del que siente el cuerpo es R cruz, la fuerza que siente. Y esto pues lo que me va a dar es el momento de la fuerza, así como aquí me daba el momento del ímpetu o de la cantidad de movimiento. Entonces, y este va a ser un ímpetu dinámico, porque tengo una fuerza que está cambiando. Entonces, a n se le llama el momento dinámico y n va a ser la torta. Entonces, si yo derivo el vector L, este vector, que es el, el vértigo o el o el, ¿cómo se llama? O el momento angular, tengo L punto pues va a ser la derivada de este producto vectorial. Entonces, es la derivada respecto de, del tiempo de R cruz P. Entonces, tengo que derivar este y sumarle luego la derivada de este. Entonces, me voy a tener R punto cruz P más R cruz P punto. Pero R punto es la velocidad en cruz con la masa por la velocidad, pues esto me va a dar cero. Y más R cruz P punto. Eso quiere decir que L punto es R cruz P punto, ¿no? Pero yo sé que P punto es la fuerza que depende de R, ¿verdad? Porque P punto es la derivada respecto del tiempo de la masa por la velocidad, pues que va a ser la fuerza. Entonces, L punto, que ya sé que es R cruz F de R, que es la torca, ¿no? Entonces, lo que voy a tener es que L punto va a ser la torca. O sea, la derivada del vértigo del momento angular es la torca. ¿Y qué pasa? Si tengo que la torca vale cero, pues lo que quiero decir entonces es que L punto vale cero y L es una constante. Entonces, L es constante igual a R cruz P igual a R cruz MB. ¿no? Y esta lo que me va a dar es la ley de conservación del vértigo, o sea, el vértigo, si la torca total es cero, el vértigo se conserva o la cantidad de movimiento, que es lo mismo que pasaba si la fuerza valía cero, lo que se conservaba era el ímpetu o la cantidad de movimiento. Entonces, en general, en mecánica analítica, lo que tenemos son tres leyes de conservación. Si la fuerza vale cero, yo sé que la cantidad de movimiento o el ímpetu, es una constante. Si el rotacional de la fuerza vale cero, la conservación de la energía, o sea, la energía total del sistema es constante. Si la torca vale cero, entonces lo que tengo es que, a lo que me lleva es que a, al, al, um, al, vértigo o al momento angular, es una constante. Y estas van a ser, las tres leyes que van a regir esto la mecánica analítica. O sea, y entonces yo lo que estoy haciendo con cualquiera de las tres es que le estoy bajando un grado a la energía, a la, a la ecuación de movimiento. Entonces, en lugar de tener que resolver ecuaciones de segundo grado, voy a resolver ecuaciones de primer grado. Entonces, como ya sé que eh, la energía se conserva, cuando tengo una fuerza que depende de la posición, pues vamos a ver fuerzas que dependan de la posición, ¿no? Y las fuerzas centrales, pues son fuerzas que dependen de la posición. Entonces, yo tengo una masa con la cual está dirigida hacia un centro de fuerzas, está definida por un vector de posición R, y sobre ella existe una fuerza de atracción hacia ese centro de masas, ¿no? Entonces... Eh, tengo una fuerza F de R y como F de R y R son paralelas, ¿no? pues entonces el producto cruz que tenía aquí, el producto cruz de R en cruz con F de R vale cero, lo cual quiere decir que en este caso lo que voy a tener es que la torca vale cero y que entonces el vértigo o el momento angular va a ser una constante de movimiento. O sea que N es R cruz F de R y eso vale cero. Entonces a lo que me lleva es que el vértigo es una constante de movimiento o, la o el momento angular. Entonces, eh, que el momento angular se conserve trae dos consecuencias. Primero, el movimiento va a ser en un plano, ¿no? Ya que el vértigo es constante como vector, ¿no? Y se va a dejar fijo en el espacio. Entonces, como conozco r y conozco p, r y p determinan un plano, ¿no? Entonces, el vértigo es perpendicular al plano y l es una constante de movimiento. Entonces, ese va a ser el primer, el primer gran eh, eh, eh, la primera gran consecuencia, que como L es constante, o sea, el vértigo la cantidad, o el momento angular es constante, yo voy a tener esto que el movimiento va a ser en un plano. La segunda consecuencia, bueno, entonces tengo que L en magnitud es constante y L, que es? Pues es R. Nos salimos y volvemos a entrar, ¿no? Porque algo está pasando, no sé qué está haciendo esta cosa. ¿Sale? Ok. Está bien. Bueno, ¿ahí están? Sí. Ok. Bueno, entonces, eh, si sí, es que quién sabe qué le pasó al zoom rarísimo. Entonces, eh, yo lo que tengo es que eh, la magnitud de L va a ser la magnitud de R cruz P, o sea, eso quiere decir que es la magnitud de R por la magnitud de P por el seno del ángulo que forman R y P. Y... Esa magnitud, pues es el área que hay entre R y B, ¿ya? Y sé que esto tiene que ser una constante, porque ya sé que L es constante. Entonces, el, lo, lo primero que me, a lo primero que me lleva es que para fuerzas centrales se cumple eh, la segunda ley de, de Kepler que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales. Y eso es una consecuencia de que lo que me quedó fue que L era una constante de movimiento. Entonces, esto, entonces en una fuerza central siempre se va a, a ¿cómo se llama? A, a, a conservar la energía. Entonces, vamos a ver... Pensemos en fuerzas centrales del tipo F de X y F igual a F de R, o sea, una función que depende de la posición de la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y vamos a ver cómo en este caso se va a conservar la energía. Entonces, yo tengo una masa M que está, eh, tiene una fuerza F de R dirigida hacia el centro de, ...de fuerzas que está en el centro del sistema coordenado X, Y, Z... ...y esta, esta F tiene, esta masa tiene una coordenada Z, una coordenada Y y una coordenada X. Entonces, R yo la puedo escribir como la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que F de X es F por el coseno del ángulo que forman X... Y, R. y el coseno del ángulo que forman X y R es X entre R. Entonces esto va a ser X entre R por F. F de Y va a ser F por el coseno del ángulo que forman Y y R. O sea, va a ser Y por F entre R. Y F de Z va a ser F por el coseno del ángulo que forman Z y R, que va a ser Z entre F, F entre R, ¿no? Entonces, vamos a tratar de demostrar primero que esta es una fuerza en la que se conserva la energía. Para que se conserve la energía, se tiene que esto, tener que el rotacional de la fuerza vale cero. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar la derivada, la derivada parcial de f de x respecto de y. Si saco la derivada parcial de f de x respecto de y, esto va a ser la parcial respecto de y, de X entre R por F. Como X no depende de, de la parcial de Y, entonces voy a sacar X parcial de Y respecto de Y de F entre R. Y esto que me va a quedar, me va a quedar X y la parcial de respecto de Y, como F es una función que depende de la raíz cuadrada de X cuadrada, Y cuadrada, y Z cuadrada y R también, esto va a ser lo mismo que X por la derivada total respecto de R, de F entre R, por la parcial de R respecto de Y, ¿no? O sea, va a ser X derivada total respecto de R, de F entre R, por la parcial de R respecto de Y, y la parcial de R respecto de Y es Y entre R. O sea, esto me va a quedar x, y entre r, la derivada total de f entre r. Ahora voy a sacar la parcial de f de y respecto de x. Si saco la parcial de f de y respecto de x, me va a quedar la parcial respecto de x de y, f entre r. O sea, igual a y, la parcial respecto de x, de f entre r. O sea, lo mismo que y, la derivada total respecto de r de f entre r, por la parcial de R respecto de X. Eso me va a quedar Y, la derivada total respecto de R, de F entre R por X entre R. O sea, X por Y entre R, derivada total de respecto de R de la fuerza entre R. Y esto es para cualquier fuerza. Entonces, lo que voy a tener es que la parcial de F de X respecto de Y, que es, x entre y, en x por y entre r por la derivada total respecto de r de f de r es lo mismo que la parcial de f de y respecto de x. Y lo mismo me pasaría si saco la parcial de f, de f de x respecto de z y la parcial de f de z respecto de x y lo mismo la parcial de f de y respecto de z y la parcial de f de z respecto de y. Y a lo que llego es que entonces el rotacional de la fuerza FDR va a valer cero. Eso quiere decir que es un problema en el que se conserva la energía, ¿no? Bueno, entonces, pensemos que yo tengo una fuerza que está, esto, que, esto que, ¿cómo se llama? Que, que se mueve en una trayectoria atraída por un centro de fuerzas. Entonces, está sujeta a este tipo de fuerzas y tiene dos leyes de conservación. Una es la conservación del vértigo, que ya lo vimos, y el otro es la conservación de la energía, ¿no? Entonces, ya sabemos que la, la fuerza, que la partícula se, ma, se va a mover en un plano. Entonces, tengo mi centro de fuerzas en O, tengo el vector de posición de la partícula, ¿no? Y tengo que se mueve con un ángulo phi en una trayectoria determinada. Entonces, la velocidad pues va a tener dos componentes. Estoy pensando en un plano. La velocidad radial, que es BDR, y la velocidad asinutal, que va a ser la velocidad FI que lleve en cada instante, o sea, la perpendicular. Entonces, B va a ser una componente BDR, que es R punto, y una componente de BFI, que es RFI punto, porque nuevamente tengo coordenadas polares. Entonces, yo sé de la conservación de la energía, que la energía es un medio de mb cuadrada más de r, porque ya demostré que se conserva la energía, porque el rotacional de la fuerza, cuando la fuerza depende de, de r en un, en un, en un, esto, en un sistema eh, atractivo, lo que voy a tener es que se conserva la energía. Entonces, y b cuadrada, pues va a ser r punto cuadrada más r cuadrada fi punto cuadrada. Entonces, la energía va a ser un medio de m, r punto cuadrada más r cuadrada fi punto cuadrada, más la energía potencial, que va a depender de qué fuerza sea la que yo tenga. Y esta es mi primer constante de movimiento, ¿no? Ahora, para tratar de escribir a L, yo sé que L también es, constante tanto en magnitud como en dirección, o sea que el momento angular o el vértigo es constante. Entonces, y ya sé que en la dirección del movimiento, como se mueve en un plano, ya sé hacia dónde va a estar dirigida. Entonces, lo que me interesa es saber cuál es la magnitud de ese vector. Entonces, lo que tengo es que el vértigo o el momento angular va a ser la magnitud de R cruz P. Y la magnitud de R cruz P si R es R punto más R fi punto cuadrada, lo que voy a tener que va a ser MR cuadrada fi punto, ¿no? Porque aquí lo que tengo que MB tiene que ser esta, estas dos, entonces me va a quedar MR cuadrada fi punto. Si yo de aquí despejo fi punto, tengo que fi punto va a ser L entre MR cuadrada. Eso quiere decir que fi punto va a ser L entre r cuadrada. ¿Qué hago? Ahora sustituyo lo que vale phi punto en la energía. Entonces voy a tener que la energía es un medio de MR punto cuadrada más un medio de MR cuadrada. En lugar de fi punto cuadrada pongo L cuadrada entre M cuadrada R cuarta más la energía potencial. Entonces, esto me va a dar un medio de MR punto cuadrada, ¿no? Y aquí me va a quedar un M con un M se me van, un R cuadrada con un R cuadrada, una R cuarta me va a quedar una R cuadrada, el 2 me va a quedar y me va a quedar L cuadrada. Entonces, me va a quedar un medio de r punto cuadrada más L cuadrada entre 2MR cuadrada más el potencial. De aquí puedo encontrar cuánto vale R punto. Pues R punto va a ser 2 entre M, pues la energía menos el potencial, ¿no? Menos L cuadrada entre M, R cuadrada. Porque sé que esto es la energía de aquí despejo de R punto cuadrado. Y esto tiene que ser la derivada de la posición respecto del tiempo al cuadrado de donde la derivada de la posición respecto al tiempo, pues va a ser la raíz cuadrada de esto que tengo aquí, o sea, 2 entre m, la energía total menos BDR menos L cuadrada entre m R cuadrada. ¿Eso qué quiere decir? Que si hago separación de variables, voy a tener diferencial del tiempo, va a ser lo mismo que la diferencial de la posición entre la raíz de 2 que multiplica a M menos BDR. Todo esto entre M menos L cuadrada entre m r cuadrada Y de aquí puedo encontrar al tiempo. Pues el tiempo, digo, si integro de 0 a T de este lado, voy a tener T, y sé que va de una posición R0 a una posición R, de diferencial de R, me va a quedar la raíz cuadrada, aquí le sobra una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de 2M menos B de r esto entre M menos L cuadrada entre m R cuadrada. Y entonces tengo al tiempo como función de la posición. ¿Qué hago? Invierto esto y entonces voy a tener a la posición como función del tiempo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, pues, sustituir lo que vale la R como función del tiempo en la phi, ¿no? Y entonces voy a tener que phi punto es diferencial de phi entre dt, o sea, L cuadrada entre r cuadrada va a ser una función f punto de, f punto, fi punto de T. Y de aquí integro y voy a tener que fi va a ser la integral entre T 0 y T de fi punto diferencial de T. Y entonces voy a obtener cuánto vale la fi. Y tengo mi problema resuelto. Tengo a la R y tengo a la fi para cualquier momento. Pero a mí lo que más me interesa, ¿no? Es la trayectoria. ¿Qué trayectoria? Sigue el cuerpo metido en una fuerza central. Entonces, lo que voy a tener que hacer es, a partir de encontrar, bueno, R de T y Phi de T, pues lo que voy a tratar de hacer es encontrar, esto, con las leyes de conservación, qué trayectoria sigue. Yo tenía mis dos leyes de conservación, que es un medio de MR punto cuadrada más R cuadrada Phi punto cuadrada más B de R, que es E y que L es MR cuadrada phi punto. De aquí lo que tenía era que phi punto era L entre MR cuadrada, si lo sustituía aquí tenía un medio de MR punto cuadrada más L cuadrada entre 2MR cuadrada más V de R, y esto era igual a L. E. Si se dan cuenta, esto depende solo de la posición, de la velocidad, perdón. Eso quiere decir que aquí lo que tengo es la energía cinética, le voy a mover prima, porque en realidad no sería completa, pero solo depende de la derivada de la posición. Y esto, si se dan cuenta, solo depende del, de la posición, o sea, depende de R cuadrada aquí y de R. Entonces, esto sería como un potencial ficticio que depende de R, y esto me va a dar la energía. Entonces, si yo lo que hago es graficar, a este potencial ficticio respecto de R, como depende solo de R y le voy a poner la energía donde yo decida, pues lo que voy a saber es cómo se está moviendo el cuerpo. Obviamente por aquí abajo no se puede mover, en este caso si la gráfica fuera así, pues se movería en lo que yo tengo aquí todo azurado. Entonces yo tendría un potencial virtual que sería este que tengo aquí, y, un, y una energía cinética también virtual, que sería esta que tengo aquí. Entonces, si yo grafico este potencial virtual, ¿ya? pues voy a saber cómo se va a mover la, la partícula, porque esto es algo que, es, que está elevado al cuadrado, entonces esto siempre va a ser algo positivo que le voy a tener que sumar a este potencial virtual. Y... El potencial virtual siempre va a tener este término, L cuadrada entre 2mR cuadrada Y ese le voy a llamar el potencial, eh, el, el, el, el, ¿cómo se llama?, el potencial centrífugo. O sea, porque esto lo que me va a dar es L cuadrada entre 2mR cuadrado. Entonces, y este va a provenir de una fuerza centrífuga, que lo que va a tratar de hacer es que la partícula se vaya para afuera, que pues de aquí puedo calcular cuánto, como sé que el, la fuerza es menos la parcial de B respecto de R, entonces voy a poder calcular cuánto vale la fuerza, y es un, proviene de una fuerza de L cuadrada, menos L cuadrada entre MR, MR cúbica, o sea, menos MB cuadrada entre R. Vale. Entonces, siempre le voy a sumar, eso. Si yo tengo una trayectoria como de este estilo, pues lo que voy a tener van a ser que la partícula se va a mover así, sin llegar nunca al radio. Entonces, se va a estar moviendo en, un, en una como espiral. Imagínense que tengo un potencial ahora ficticio de este estilo. Y entonces yo pongo la energía aquí y entonces voy a tener una gráfica y voy a poder decir cómo se va a mover. Y ahora se va a mover a partir de un cierto radio R1 y va a volver a tener una espiral. Si yo tengo un potencial ficticio de este tipo, ¿no? Ahora me doy cuenta que tengo una R2 aquí y o tengo un potencial ficticio así, y lo que yo sé es que se va a mover entre este punto y este punto, y lo que va a estar haciendo es oscilando la partícula entre estos dos puntos. Bueno, y así puedo hacer miles de, de dibujitos de cómo serían cada una de ellas. Entonces, eh, eso es una, un análisis cualitativo, yo no he hecho absolutamente nada más que graficar al potencial ficticio respecto de la posición. Pero si a mí lo que me interesa es saber cuantitativamente cómo se está moviendo, ¿no? Pues entonces lo que voy a tener es que partir de las dos conservaciones que tengo: de la conservación de la energía, que es un medio de mr punto cuadrada más r cuadrada fi punto cuadrada más el potencial, o sea que esto es la energía cinética y esto es la potencial, y de que la, la conservación del vértigo o o momento angular, que es L igual a MR cuadrada a phi punto, ¿no? De aquí, ya sé que phi punto es L entre MR cuadrada, y eh, lo voy a volver a sustituir en esta ecuación, y voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que, voy a llamar U a 1 entre R. Eso quiere decir que diferencial de U es la diferencial de esto, que es, Menos 1 entre r cuadrada diferencial de r. O sea, esto es menos u cuadrada diferencial de r. Entonces, lo que yo quiero hacer es quitar al tiempo para tratar de saber esto cómo, cómo se mueve la partícula. Entonces, tengo r punto, pues es la derivada de r respecto del tiempo. Pero yo me doy cuenta que r es una función que depende de u porque estoy haciendo este cambio de variable. Pero u depende del ángulo, o sea, depende de phi. Entonces, para sacar la derivada respecto del tiempo, tendré que sacar la derivada de r respecto de u, por la derivada de u respecto de phi, por la derivada de phi respecto del tiempo. Entonces, la derivada... La de, eh, eh, y esto, pues lo que me va a quedar es menos r cuadrada de u en de fi por fi punto. ¿verdad? La derivada de r respecto de u, ¿no? Es 1 entre u cuadrada, o sea, es menos r cuadrada de u en de fi por fi punto. O sea, me va a quedar menos r cuadrada de u en de fi, por lo que vale fi punto, y fi punto vale l entre m r cuadrada, o sea, va a valer menos l entre m de u en de fi, ¿no? Ahora me voy a sustituirlo en la energía, entonces, en la energía voy a tener un medio de M que multiplica L cuadrada entre M cuadrada de U en de fi al cuadrado, más el potencial centrífugo, más el potencial que provenga esto de, de, del potencial que yo tenga que esté atrayendo a la partícula que proviene de la fuerza que yo tenga. Entonces, esto va a ser L cuadrada entre 2M de U en de fi al cuadrado más L cuadrada entre 2M u cuadrada, más BDU. Porque el potencial centrífugo es L cuadrada entre 2M por u cuadrada. Y esto es la energía. Si se dan cuenta, aquí ya no aparece el tiempo. Entonces, lo que yo tenga de aquí va a ser la ecuación de la trayectoria. Entonces, DU en DFI va a ser la raíz cuadrada, de 2m entre L cuadrada que multiplica a E menos esta raíz va hasta acá, a E menos B de U menos U cuadrado ¿no? Eso quiere decir que phi, puedo hacer separación de variables, phi va a ser la integral entre U0 y U de diferencial de U entre la raíz de 2m E menos B de U entre L cuadrada menos U cuadrada. Y entonces voy a tener a phi como función de u. Eso quiere decir que tengo a phi como función de r, ¿verdad? Entonces voy a tratar, este, este es el resultado al que llevo. Voy a tratar de ver qué pasa con fuerzas que dependan de menos más k r a la n. O sea, tengo fuerzas que dependen de la posición y son menos o más k r a la n, donde el menos y el más me va a hablar de si la fuerza es atractiva, que es cuando tengo el menos, o si es repulsiva cuando tengo el más. Entonces, si yo quiero calcular el potencial debido a estas fuerzas, pues voy a tener que el potencial es menos la integral de f de r punto de r, o sea, menos la integral de f de r, de r o sea, más menos, ¿no? Aquí me falta una k, e, y la integral de r a la n diferencial de r. Y la integral de r a la n diferencial de r es más menos k entre n más 1, r a la n más 1, ¿no? Y ya sé que el potencial centrífugo siempre va a ser este, l cuadrada entre 2mr cuadrada. Entonces, el potencial eh, ficticio, ¿vea?, va a ser... Este, que es L cuadrada entre 2MR cuadrada, más o menos K entre n más 1, R a la N más 1. Y estas van a ser los potenciales de fuerzas que provengan de fuerzas del estilo menos más K R a la N. Entonces, yo puedo decir primero cualitativamente cómo se va a comportar la cómo se va a comportar la partícula. Porque ya sé que si yo grafico. B' de R respecto de R, o sea, el potencial ficticio respecto de R, pues yo podré decir cómo se va a comportar la masa metida en ese potencial. Entonces, vamos a pensar que N vale cero. Si N vale cero, B de R, aquí tendría un cero, aquí tendría un cero, entonces sería más menos KR. Pensemos que es más KR. Entonces, estoy graficando B' de R contra R. Más KR sería una recta de este estilo, donde la constante sería la pendiente de la recta. Y el potencial centrífugo, pues, es L cuadrada entre 2MR cuadrada, que es una hipérbola de este estilo, como la rojita. ¿eh? Entonces, la partícula se va a mover a lo largo de esta trayectoria, la suma de K entre R más la suma del potencial centrífugo, ¿no? Aquí, pues lo que tendría sería un potencial atractivo, ¿no? La partícula se está moviendo en estas trayectorias. ¿Qué pasaría si, bueno, yo aquí si le pongo la energía en cualquier punto, pues imagínense que se la pongo... Aquí, pues sé que se va a mover entre este punto y este en una órbita cerrada. Si se la pongo aquí y aquí también va a estar cerrada. Se la pongo en cualquier punto, va a ser, van a ser órbitas cerradas. ¿Qué pasa si ahora tengo menos K entre R? O sea, el caso repulsivo. El caso repulsivo, pues tengo mi potencial centrífugo, que es la misma hipérbola que tenía aquí. Y ahora le tengo que el potencial esto, verdadero que tengo es menos kr, ¿no? Ahora tengo que sumar esta verde a esta. O sea, aquí la pendiente de la recta es menos K. Entonces, si la sumo, pues lo que voy a tener es una gráfica de este estilo. Y si yo le pongo la energía en cualquier punto, pues voy a tener puras órbitas abiertas, ¿no? Porque no va a estar oscilando entre puntos. Eso es cuando, cuando, haciendo un análisis nada más cualitativo. Pensemos que n vale 1. Entonces, el potencial va a ser más menos un medio de kr cuadrada, ¿no? Porque el potencial es este. Si n vale 1, esto vale 1 más 1, 2, y esto vale 2. Entonces, el potencial vale más menos kr cuadrada. Pensemos que es más KR cuadrada. Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo el potencial centrífugo, ¿no? Que es L cuadrada entre MR cuadrada. Y el potencial que proviene de, de cómo se está moviendo la partícula, pues que es una parábola que es de KR cuadrada, que sería la verdecita. Entonces, si yo le sumo a esta, esta, pues lo que voy a tener va a ser esta gráfica que tengo aquí. Y si yo pongo la energía donde yo la ponga, voy a tener también órbitas cerradas. Entonces, cualitativamente voy a tener órbitas cerradas. ¿Qué pasa si me voy al caso repulsivo? Este sería el caso atractivo. Si me voy al caso repulsivo, pues ahora voy a graficar el potencial centrífugo, que otra vez es este rojito, y ahora va a ser menos un medio de K entre R cuadrada, que es... Esta parábola, pero ahora para abajo, ¿no? Y si, se la, y si la sumo, pues lo que me va a quedar es esto. Y no importa dónde pongan la energía, voy a tener solo órbitas abiertas. Entonces, si consideramos n mayores iguales que cero, pues siempre va a pasar lo mismo. Para el caso atractivo vamos a tener órbitas cerradas y para el caso repulsivo vamos a tener órbitas abiertas. Vamos a considerar el caso ahora en que n es menor que 0. Y voy a excluir el caso de n igual a menos 1 porque esto me llevaría a un logaritmo. Entonces, voy a empezar en el caso en que n vale menos 2. Y el potencial era menos más k entre r. ¿No? Si n vale menos 2. Entonces, si yo grafico b' contra r. Pues voy a tener el potencial centrífugo, que va a ser el mismo L cuadrada entre 2MR cuadrada. Y ahora tengo el menos K entre R, que me da el caso atractivo, que va a ser esta curvita verde que tengo aquí. Si ahora sumo al virtual el potencial que obtuve, pues lo que voy a tener es que la partícula se va a mover así. Y estas son las famosas curvas de Morse. Si se dan cuenta esto, a lo, lo que me lleva es a la ley de la gravitación universal. Y si yo pongo la energía aquí, pues voy a tener circulitos. Si la pongo aquí, voy a tener elipses. Si la pongo aquí, ya voy a empezar a tener órbitas abiertas, o sea, parábolas. Y si la pongo por acá, voy a tener puras órbitas abiertas. Y este es el caso atractivo, que tengo un potencial menos K entre R. ¿Qué pasa en el, en el caso eh, repulsivo? En el caso repulsivo, pues voy a tener B' de R contra R, y ahora voy a tener el potencial centrífugo, que es este, y le voy a tener que sumar el potencial que ahora es K entre R, que me va a dar esta hiperbolita que tengo aquí. Y ahora las voy a sumar, y entonces me va a dar una, otra hipérbola más grande. Y este es el caso que me lleva al... Aquí es un caso esto repulsivo, voy a tener puras órbitas abiertas, y este es el caso de la dispersión de Rutherford. Entonces, yo puedo esto hablar de, del caso atractivo y del caso repulsivo, sin haber hecho todavía absolutamente nada. Entonces, los dos casos más interesantes... En física, digamos, son el caso atractivo de un potencial menos K entre R que viene de una fuerza K entre R cuadrada y el caso repulsivo que es un potencial KR y, y, y viene de una fuerza menos K entre R cuadrada. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar estos dos casos con detenimiento, pero estos casos yo puedo decir qué es lo que voy a observar, nada más viendo al potencial ficticio. Si uno se da cuenta de cómo es el potencial ficticio, uno puede decir cualitativamente cómo se va a mover. Cuantitativamente no lo podemos decir, pero cualitativamente sí sabemos qué es lo que está pasando. Eh, entonces, eh, el caso atractivo me lleva al caso de la gravitación universal. Y el caso repulsivo de, la fuerza de, de fuerzas que dependen inversamente del cuadrado de la de distancia, me lleva al caso de dispersión de Rudebourg. Son dos casos muy, muy importantes en física y que vamos a ver que del caso de la gravitación universal vamos a poder encontrar, ya, bueno, ya la, primera, la segunda ley de Kepler ya la encontramos, que se cumple para todas las fuerzas centrales, pero vamos a encontrar la primera y la tercera ley de Kepler. Y en el caso de dispersión de Rutherford, vamos a ver cómo eh, teóricamente se puede encontrar lo que pasa experimentalmente en, de verdad. Entonces, esto, bueno, aquí le dejamos, y lo que vamos a hacer es empezar a, ahora a, a, pues a resolver el verdadero problema. Si ustedes se dan cuenta... Yo lo que tengo que hacer para resolverlo cualitativamente es encontrar a phi como función de u. Porque u pues es, función, eh, la, la, es, es el cambio de variable que hice. Entonces, phi va a ser la integral entre u, 0 y u de diferencial de u entre la raíz de 2m entre l cuadrada e menos b de u menos u cuadrada. Donde esta b de u es más menos k entre n más 1, u a la menos n más 1. Por lo tanto, la integral que yo voy a tener que resolver es la integral entre U0 y U de diferencial de U entre la raíz de A más BU por U, bueno, U a la e, menos N más 1 más CU cuadrada, ¿no? En general. Y estas curvas, esta integral, que es una integral que depende de U y de S, donde S es la raíz, de AU cuadrada más BU más C, e, entonces lo que voy a tener, voy a tener, si lo que tengo es que S es de este estilo, voy a tener integrales circulares. Si S es del estilo como AU a la cuarta más BU a la cúbica más EU cuadrada más DU más E, pues lo que voy a tener van a ser integrales elípticas. ¿no? Entonces va a depender de cuánto valga menos N más 1. Si menos n más 1 es 0, 1 y 2, voy a tener integrales circulares. Si menos n más 1 es 3 o 4, voy a tener elípticas y así me voy a hacer eso. Entonces, lo que voy a tener es que voy a poder encontrar esto, para qué n es esto, puedo encontrar integrales cerradas y eh, nos quitamos el de n igual a menos 1, porque voy a tener un potencial logarítmico que no tiene ningún sentido para la parte de la física. Entonces, aquí le vamos a dejar y lo que vamos a hacer la próxima vez es ya empezar a ver una fuerza que depende inversamente del cuadrado de la distancia y que es atractiva y es la ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo describir cómo se mueven los planetas? ¿Cómo puedo describir... ¿Qué tengo que hacer para sacar un cohete de la órbita, sacarlo de la Tierra y meterlo en una órbita? ¿Qué puedo hacer para esto, que se vaya, eh, se viaje entre dos, entre dos esto, planetas o entre la Tierra y la Luna? ¿Qué se puede hacer? para, eh, ¿Cómo se, se hacen los cálculos para, para ver cuáles son las velocidades que yo tengo que tener? para meterlos en, esas, en, en en ese sentido. Entonces, bueno, nos vemos el, el miércoles, no hay clase, porque hay paro, esto, por 8 y 9, entonces nos vemos el lunes próximo. esto Espero que Ali en el transcurso de hoy les mande las calificaciones del primer examen. ¿Sale? Se cuidan mucho. El lunes sí. próximo, o sea, el viernes, ¿no? no. No, porque luego muchos, yo creo que tienen otras cosas Y el viernes pasado, pues no Muchos no entraron, entonces nada más hicimos como un repaso Entonces nos vemos mejor el lunes, ¿sale? Porque así todos saben que, que es el lunes, ¿no? Mm, ok, bueno. como voy a ver la ley de la gravitación universal Sí me importa mucho esto Que quede claro, ¿no? ¿Sale? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos okay. Bye, cuídense Gracias, bye. Hasta luego, nos vemos. Ay, cuídate.